Aquí extendido, ti siento que vuelo. La habitación esak que viurte zama aguero. Sama Agustía de Sagüer tu tabalego. Escatú un insenético birjayan aiscagüero. Me tirado al vacío que libre constante. Me seguía seguí tenegon aiscora inarte. Un runético sobre presencia somato de saget. Descifro tu sombra al caminar a cesar te vivo en Marte. estu tenir iragana, a que el año edan, egan ataraxia, soy como un grito ahogado en un océano, en calma atazo y batsara. pulso en sonetos, observo el tiempo como todo va lento, les oro que solo pierdo el sueño cuando todo está Aquí de quiten virtu niente ni tua, oré la orquidónue en visitar en centua y un durar en mempean y si el da suna fereca clastanak, etagé en diakin, a investe puta cumen ir al for the reals one love from lice MC que me lleve la marea donde sea lejos de aquí, zure a La fe. Siempre volando a mi aire, jamás perdí la fe.